Los miércoles sí. de Valerza, uh -huh. un tema que han preguntado muchísimo acerca del de nuevo crédito Procrear. Sí, uh -huh. ¿Quiénes van a poder recibirlo? ¿Cómo va a ser? ¿Conviene o no conviene? Es fácil de acceder, porque vos viste que hubo, ¿te acuerdas que hubo algunos inconvenientes las últimas los últimos años para poder eh, acceder a estos créditos Procrear? Sí. procrear Y había muchos de los que querían acceder, eh, uh -huh. muchos jóvenes, familias jóvenes Exacto. sobre todo, que querían acceder a estos créditos Procrear. ¿Cuál son algunos cambios también que se Ajá. ha hecho. Le vamos a preguntar a Diego Zuliani, nuestro contador de Valer. O sea, ¿cómo estás, Diego? Buen día. Hola, Diego. Hola, Nancy. Hola, Nicolás. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Sí, bien, bien. Nuevo, nuevo programa Procrear, ¿no? Ajá. ¿Cuáles son sí, los de ver, beneficios? Uh -huh. Primero, este, a relativizar la noticia, porque la noticia fue 25 mil millones de pesos. Para hacer 44 mil viviendas, 300 mil créditos, eso si vos lo dividís simplemente te da viviendas que cuestan 600 mil pesos o préstamos que son 80 mil pesos, si no te cansa ni para hacer este, un baño. O sea, quiero relativizar el programa porque este, el, hay un déficit habitacional del, de 3 millones, eh, este, 3,5, 3 y estos con suerte van a ser 10 mil viviendas, ¿sí? Vamos, estamos hablando del 1% del déficit. Habitacional, entonces el programa no es, es, es relativamente importante, este, así que bueno, eso tenemos que considerarlo, pero no deja de ser un mal programa, es un programa muy interesante. ¿no? Uh -huh. Vamos a considerar que el programa básicamente consiste en ocho líneas, cuatro uh -huh. líneas de créditos hipotecarios y cuatro líneas de créditos personales. Lo, yeah. Las cuatro líneas de créditos hipotecarios todavía no están vigentes. Y de las cuatro líneas de los créditos personales, dos tampoco, que son este, los créditos para este, instalaciones de gas y este, lo que es energía, ¿sí? refacciones para mejorar el tema de la energía. Y de lo que sí están vigentes son dos líneas de crédito, que son las líneas de crédito este, microcrédito por hasta 50 mil pesos y refacciones, que son tres, de, tres tipos de, de créditos que son de 100, 250 mil y hasta 500 mil pesos. Esas son las dos líneas que están vigentes en este momento para este, poder solicitar eh, la línea del Procrear, esta nueva línea del Procrear, uh -huh. que tiene a diferencia de la anterior, una particularidad que es, son créditos en pesos a tasa fija. Antes recordamos que era, los créditos estaban, eran en UBA. Claro. Entonces, este, es, eso es una mejora significativa. Uh -huh. Ahora... Tiene un problema que es un problema este, que también arrastra del, del programa anterior, que es que las condiciones, las condiciones son bastante interesantes, es decir, son bastante eh, flexibles. O sea, ¿cuáles son los requisitos para acceder al procrear Tener entre 18 y 68 años de edad, ser argentino, tener residencia tener una vivienda porque para refacción, este, no estar afectado en el veraz Tener 12 meses de comportamiento este, sin observaciones crediticias, este, y además tenés que tener un ingreso formal, es decir, tener que estar en relaciones de dependencia o poder ter, estar, ser jubilado o pensionado, este, y se suman los salarios familiares. Para, para tener un salario de al menos un y medio salario mínimo de no móvil, estamos hablando de 25 mil pesos. Con eso vos podés cumplir los requisitos para ingresar al programa y ser sorteado y acceder a un programa de un préstamo. Que si eres el micropréstamo son 50 mil pesos a pagar en 5 en años. Y si son de, de, más, de mayor monto, que son 100, 250 y 500 mil pesos, que se puede pagar entre 10 a 15 años. Uh -huh. Vamos a ver las, los problemas que tienen estos créditos o los posibles problemas que tienen. O limitaciones, porque hasta acá todo viene muy bien, muy interesante, este, pero tenemos que tener en cuenta do, dos aspectos. Primero, el primer aspecto más complicado, por lo, por lo menos para mí es el punto más débil del programa, es que aún cuando vos cumples requisitos y seas sorteado en las condiciones, el propietario te dice que no, estás, no te van a dar el otorgamiento del crédito, no es el cumplimiento de los requisitos, condición para que te dé el crédito, porque el mismo está sujeto a las condiciones y políticas del fiduciario, que es el banco, crédito, banco hipotecario. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya ha pasado en otro, en otro momento en que vos venís, cumplís con todos los requisitos, decís, bueno, ahora sí, y cuando vos vas saliste sorteado, vas al banco, el banco te dice, no, vamos a no Y ahí viene el problema, porque evidentemente un préstamo a 10 años a tasa fija del 24%, ¿quién te quiere dar? Entonces la única forma que se dé es con un subsidio que dé el Estado y eso no está muy claro, y entonces está eso está, hay que ver, esperemos que se resuelva, esperemos que se otorgue, el programa es muy interesante, pero si se limita en el momento en el que vas al banco, saliste sorteado, y, este, y el banco después no te quiere darle crédito, bueno, entonces no se va a cumplir, como pasó con el, con el programa de, de Macri, que, que fue un fracaso porque no llegaron a darse mucho créditos. Y, este, y eso fue porque estaba sujeto a la, a la autorización, a la habilitación y a la política del banco. Entonces vos calificabas en el, en el PROCREAR, pero el banco no te calificaba el crédito, entonces no se terminaba dando, o te tenían peloteando ahí un montón de tiempo. Entonces eso hoy también tiene ese riesgo, pero bueno, vamos a ver cómo se resuelve en este momento. Y la otra, y la otra observación que también un poco este, que que, que, que con, con cuidado es que, se, en, en el microcrédito de 50 mil pesos, perdón, se hace una acreditación en la cuenta bancaria del banco hipotecario y se gasta todo eso con una tarjeta de crédito en comercio habilitado. Es decir, no podés ir al súper, no vas a comprar dólares, podés comprar ciertas cosas de refacción. Claro, si claro. habilitado en las actividades. Uh -huh. sí, sí. Bien. Y en el segundo, lo, en, en la segunda línea que existe, que son, se hace en dos tramos. 50% se te acredita, vos vas a gastar el 75% de los materiales y después que gastaste, podés gastar en, en la mano de obra eh, para el segundo desembolso. Y eso siempre ha tenido algunas ideas y vueltas, algunas demoras, algunas justificaciones. Bueno, sabemos que eso es este, uno de los problemas que va a tener el propio alguno. ¿no? Uh -huh, Así uh -huh. que, bueno, ¿qué, qué, ¿qué es lo que yo este, estoy eh, promoviendo? Para que esto se, se concrete, para que el, program, el PROCREAR tenga éxito, tiene que estar subsidiado. Tiene que haber un subsidio por parte del, del fondo PROCREAR, que es un fondo fiduciario, que debería subsidiar la tasa para que el banco hipotecario dé los préstamos. Ahora, si eso se da, el PROCREAR va a darse, o se van a otorgar los préstamos, con lo cual va a ser subsidiado. El subsidio implica que alguien está pagando esa mayor tasa, alguien está pagando ese crédito. ¿Y quién lo estábamos pagando? Todos nosotros. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es inscribirnos, porque es fácil la inclusión, es fácil acceder a, la, a las líneas que nos están pidiendo. Si vamos a la página de, de argentina.gov.ar eh, punto punto barra procrear, nos inscribimos, ponemos datos, es muy sencillo, y esperamos el sorteado. Y después, si se sorteado, conseguimos el crédito. Si no dan el crédito, por lo menos, ya que lo vamos a pagar entre todos, este, salimos beneficiados, porque en el último en el último sorteo que hubo en mayo no hay ningún jujeño, uh -huh. ni uno. Uh -huh. Entonces, ya que vamos a subsidiar, porque lo subsidiamos eh, todos, por lo menos, Diego, que sean jujeños. ¿no? Diego, pero vos nos decís, bueno, no hay ningún jujeño, ¿se conoce si es porque no se inscribieron o porque no fueron elegidos los jujeños, no saldieron sorteados? No, no, sé no si salieron tenés... sorteados, obviamente, pero también es un tema de, de cantidad de suscripciones. Claro. Yo he bajado la base y he visto que las suscripciones en Cujuy son bastante bajas. Entonces lo que tenemos que hacer por lo menos es solicitar los subsidios, solicitar los créditos, porque la solicitud de crédito por lo menos da la posibilidad de acceder al... Porque es, es, es este, a nivel nacional, todos claro. tienen la misma posibilidad. Uh -huh. Después usted, anda al banco a veces te dan el préstamo. Ojalá sí, claro. que sí, pero si ah, sale, bueno, por lo menos que quede acá en Metentino. Claro, en digo, eh, charlando un poco con, con gente conocida, te dicen, primero, no me inscribo porque vos recién lo decías, los problemas que hubo con el Procrear 1, digamos, sabemos que te salía por ahí, el, o salía sorteado, pero después no te daban el, el, el préstamo, no te daban el crédito en el banco, eso por un lado, y segundo, que muchos otros dicen, no tengo terreno, no tengo en vista ninguna casa para comprar, no tengo, estoy alquilando, sí, no voy a refaccionar. el, el, el, el monto ¿no? de una casa para comprarla. Claro, no te alcanza. No, no, no, alcanza ¿Me con entendés? El Entonces, no, por ahí necesitar. hay... Sí, estas dos líneas de crédito son para refaccionar. Claro. Y vos claro. tenés que tener casa o alquilar. O sea, es difícil es raro de que alguien repare una casa alquilada, pero existe la posibilidad. Claro, por eso te decía. Y, y está, está la posibilidad. Ahora, yo lo que te digo es, inscribirse no cuesta nada, es muy fácil, es muy sencillo, no puede ser no porque no vas a... Yo lo que te digo, nos inscribamos. No demos ya por sentado de que no va a salir. Uh -huh. este, este es otro gobierno y yo creo que hay que darle una oportunidad a ver de sí. que efectivamente se cumpla. Pasa que tiene algunos vicios ya del programa anterior. Vamos a ver cómo se soluciona. Pero si se soluciona bien, por lo menos estamos inscripto a ver si nos salen este, el el crédito a una tasa espectacular, 24% en a 10 años, uh -huh. buenísimo. Eh, Diego, ¿y hay alguna manera de que, por ejemplo, después el organismo controle si uno hizo o no la refacción? Bueno, vos recién nos decías, ¿Sí? hay una tarjeta para poder comprar artículos para refaccionar, pero por ejemplo, si se inscribe una persona y esos artículos eh, lo, los compra, pero es para otra casa, para la casa de la mamá, de un hermano, ¿eso se puede o oh. no? Mira, este, va a ser muy difícil que te lo controlen, uh -huh. eh, es cierto. Eso no van, no van a estar. Tampoco sería viable. ¿no? Este, yo lo que creo es que sí va a haber un control respecto a que la tarjeta sea usada en un comercio con el nomenclador de actividades autorizados. Claro. O sea, que no vayas al súper, no vayas a algún servicio que no esté. Entonces, vos tenés que ir a un corralón, a una hormigonera. Uh -huh. Entonces, ahí vos vas a poder comprar y te va a estar habilitada la tarjeta. Claro, y seguramente que para el segundo desembolso te van a pedir el justificativo, porque ese era uno de los programas del Procrear 1. Te pedían el justificativo, o habías comprado así nomás y después no podías tener el segundo desembolso. Claro. O el segundo desembolso no te alcanzaba. De todas formas, de todas formas si el programa se da como en la primera etapa del Procrear, porque este es Procrear 3, vamos a decirlo, el ¿eh? Procrear 1 fue en el 2012, uh -huh. el 2 fue en el, con el área de Macri y ahora es el tercer Procrear 3. El Procrear 1 fue bastante bueno en el sentido de que sea, fue ejecutivo. Ha llegado mucha gente, no fue lo suficiente, pero fue ejecutivo. El segundo fue un desastre, el de, el de marketing, porque fue muy poco, las tasas eran muy altas, nadie calificaba y, este, y se ha ah, tenido un poco de acceso. Y ahora, bueno, vamos a ver los resultados. Esperemos que sean, aunque sean poco, aunque sean este, relativos, se, se otorguen. Por eso digo, vamos a solicitar, no nos cuesta nada... inscribirnos y si somos todos pequeños mejor porque esa línea de crédito para implicar gastos en el comercio de Jujuy, que tanto claro. hace falta. ¿no? Sí, mano de obras jujeñas, son, sí, son sí, muchos también. ¿no? Eh, es una cadena también. Eh, Diego, hace rato hablabas vos de, de los requisitos, eh, y por ahí a mí me había quedado una duda. Si, por ejemplo, yo tengo un crédito previo con algún banco, yo, yo saqué un préstamo en un banco X, acá de, de la provincia, eh, y vos hace rato contabas que no tenés que estar en el brazo obviamente siempre pensando en que tenés Entonces, un crédito ¿no? y, y estás... Al, ¿Cómo? Situación uno del Banco Central. O Ajá, sea, claro. Si tiene un préstamo, tiene que estar al día. Claro, bueno, claro. Ahí está, claro, por supuesto, siempre estando al día. Eh, ¿Puede no salirme el procrear si yo tengo un préstamo previo? No. O sea, o sea no, no, si vos tenés un préstamo, no es condición excluyente que no tengas préstamo. Claro, siempre Ajá. estando al día, por supuesto, volvemos a insistir, ¿no? Exacto. Claro. Si tienes si un préstamo, no pasa nada. O sea, vos podés tener un préstamo, lo que no puede estar atrasado en el préstamo. Claro. Entonces, ahí, y además el salario mínimo que te están pidiendo es bastante es bajo, o sea, 25 mil pesos del grupo familiar de neto, es bajo. Entonces, te, podés sumar, se suma automáticamente el cónyuge, entonces, llegás rápidamente a eso este, y podés conseguir un crédito muy interesante. Obviamente, que esperemos que el banco hipotecario este, otorgue los créditos, se pongan las pilas, porque siempre hubieron problemas. O sea, claro. Nuevo. claro. Entonces, este, vamos, vamos a esperar que sea así. Y siempre así hablamos de eh, una familia o de una mamá, un papá con hijos a cargo. Sí, pueden ser, este, no únicamente este, familia, puede ser cónyuges, pueden ser uniones este, civiles, o sea, se reconocen todas estas Ajá. situaciones, así que este, nada, ¿no? es, el respecto a las condiciones es muy interesante. Sí. Obviamente que después hay que pasar la etapa de crédito con el banco. Esa es la parte crítica. Y, y, la y parte el sorteo. Crítica. El sorteo, también el, sorteo. Claro. el sorteo primero. Son 120 sorteos. O sea, 120 mil beneficiarios que van a ver en el crédito de 50 mil pesos. Y 70 mil beneficiarios para los créditos que van entre 100 a 500 mil pesos. Así que bueno, nada, vamos a inscribirnos. Es sencillo, es fácil, nos inscribimos. Y más vela, a ver si no sale, pero por lo menos tengamos la, la posibilidad. Si sí. quieres ganar, ganar la lotería, si el... ah, sí. no... Me convenciste, digo. No, no perdemos nada con no, el este Ah, claro, tal cual, tal cual. Sí. Ajá, exactamente, y por ahí quien te dice te sale... Y después tenés claro. eh, un dinero para refaccionar tu casa o para, bueno, algo, uh -huh. eh, para sí. hacer algo ahí en, en casa. Así que está, está bueno realmente. después terminan saliendo todos para Buenos Aires. O sea, si se concentra siempre en Buenos Aires. Claro. ¿sí? claro. Ajá. Y los subsidios los pagamos todos. O sea, nosotros lo estamos pagando los subsidios. Quiero decir, entonces, este, por lo menos a ver si este, vuelve o si queda parte en julio. Como vos lo decías, ya que estamos pagando, bueno, ojalá que queden algunos, claro. no todos Ajá. por supuesto, no se va a poder, pero algunos aquí en la provincia. Gracias Diego, la verdad bueno, que siempre es un gusto charlar con vos, muy interesante cada tema que traes. Valerza está atendiendo de manera normal, ¿cómo es el movimiento? Valerza está atendiendo de manera normal, nosotros estamos en la misma este, línea del Banco Central, igual que Tarjeta Naranja o Mercado Pago, estamos en esa categoría, así que atendemos siempre con turno. Este, en forma remota también estamos atendiendo así que cualquier cosa nos buscan por las redes sociales o nos mandan un correo a la .ar, este O revisan o repasan la, la, la, todas las cosas que hablamos por YouTube, que también nos encuentran en Valersa, uh -huh. así que tenemos todos los canales para que nos encuentren. O si no, en Facebook o en Instagram Ahí también está. como Valerza. Sí, sí, sí, oh, exactamente, exactamente <ríe> siempre. Las charlas de los miércoles se suben entre el miércoles a la tarde o el jueves. Ya están subidas ahí en la página o en las redes sociales de Valerza para que repasen lo que habla aquí el contador Diego Zuliani o Pablito Luro. Gracias, Diego. Nos volvemos bueno, a reencontrar la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Chao, hasta luego. Bueno, ahí está. Entonces, ¿eh? Eh, estos créditos Procrear. Uh -huh. eh, Diego dice, inscríbanse, no perdés nada por ahora. Claro. Es dinero para poder refaccionar. ¿Eh? Refaccionar la casa, refaccionar un departamento, si estás alquilando o si tu, es tu casa o tu departamento, eso obviamente depende de ya de, de, de cada uno, pero eh, son por ahora créditos para refaccionar. ¿Eh? Y después sí va a haber créditos para más, más altos, para, para compra, comprar ¿no? terrenos, o bueno, para pagar sí. o para poner parte, eh, para comprar una casa o un departamento, así que está bueno también. Hay que inscribirse. Hay, hay, hay que inscribirse, no perdemos nada. ¿Sí, exactamente, no, no perdemos nada.